Bueno, hola, estamos desde Atencapital, acá en el CEPEN69, con el compañero Andrés. Él siempre estuvo muy preocupado por los chicos, eh, este, con los chicos en el sentido de la parte de la educación y en lo personal de los chicos, este, siempre trataba de, tra de traerle la las mejores cosas a los chicos más allá de los contenidos pedagógicos sino de la pre predisposición de él para los chicos para que le traten de pasar lo mejor posible dentro de cada condición de los chicos eh, por ejemplo me acuerdo que bueno, entraba por la cocina siempre Carlos y se ponía a charlar con los auxiliares de servicio y conmigo porque compartíamos muchas horas acá y de traerle una torta, de traerle ropa, de juntar ropa para los chicos eh, un año Carlos eh, se postuló en la escuela y salió príncipe de la escuela. Este, bueno, y los chicos lo, lo disfrazaron y, bueno, y festejamos el día del estudiante como Carlos, como príncipe de la escuela. Este, y bueno, después eh, eh, recuerdo de él un montón, no solamente yo, sino todos los compañeros que, que han convivido acá con él. Este, son cosas muy fuertes, más allá de todos los años que pasen, uno no se olvida de de Carlos como persona, eh, de la parte de compañero, de la persona que él, que él siempre venía y te decía ¿cómo estás? ¿Qué te, ¿qué te pasa? ¿cómo andás? y de la parte de la justicia no creo que haya habido justicia en todos estos años eh, fue un asesinato, por más el nombre que le quieran poner, fue un asesinato de una persona que nadie se lo merece, pero bueno, justo nos tocó la desgracia que nos tocó acá en el CPEN, en el Nuestro, que fue Carlos, y dejó su huella, Carlos fue una excelente persona, dejó su huella y lo que más te duele es eso, la impunidad sobre este compañero, porque si hubiese sido alguien de otro sector, o hubiese tenido otra influencia o de otro gremio, yo calculo que algo hubiesen hecho, pero como somos los docentes, este, lamentablemente no, no se ha tenido una buena justicia para nuestro compañero, nuestro querido compañero Carlos Fuenteano. muy triste, muy doloroso y te duele y te, te, te, te emociona por la persona que eres. Eh, los mejores recuerdos y los, bueno, y los saludos para su familia que espero que le estén pasando un poco mejor. No creo que bien, pero bueno, que por lo menos el 4 no, la, no lo pasen tan, que tengan un poco de fuerza de parte de todo el 769 y desearle lo mejor. Gracias.